hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a analizar el editor de imágenes este editor de imágenes se encuentra encuadrado dentro de lo que es el grupo general de los editores y nos va a permitir visualizar y o editar aquellos recursos 2d como pueden ser imágenes o eh, texturas de acuerdo Está compuesto por las barras de herramientas y la barra lateral, un encabezado y la vista principal, ¿vale? La barra de herramientas se encuentra, como siempre, en el lado izquierdo de la pantalla y tenemos o bien el triangulito para poderlo sacar o bien podemos utilizar el atajo de teclado T, como ya os he comentado en alguna ocasión anterior, ¿vale? Estas herramientas están condicionadas al modo que tengamos seleccionado en el editor de imágenes, ¿vale? que también dispone de tres modos que vamos a ver a continuación. Después, en el panel lateral que sacábamos con la tecla N, ¿vale? o bien haciendo clic en este triangulito de aquí, tenemos una serie de pestañas que van a ir eh, aumentando o disminuyendo en función de lo que tengamos en, en el editor de imágenes. Ahora mismo... Como no tengo ninguna imagen cargada ni tengo eh, nada preparado, pues simplemente estáis viendo que en la herramienta activa no hay ninguna seleccionada y eh, en el visor, pues no hay absolutamente nada, ¿vale? Pero ahora vamos a verlo más en detalle. Luego oculto. ¿vale? Y tenemos el encabezado. El encabezado es la parte esta superior que tenemos aquí. Aquí tenemos los modos del editor de imágenes, que pueden ser vista, pintar y máscara, ¿vale? Y, como os he comentado antes, condicionan las herramientas que tenemos en el panel eh, de la barra de herramientas. Por lo cual, si yo eh, selecciono Pintar, pues me aparecerán herramientas para pintar. O bien, si selecciono Máscara, no me va a aparecer ninguna herramienta. ¿De acuerdo? Bien, vuelvo a la vista. Además de esto, adicionalmente tenemos dos opciones de menú, que es Vista e Imagen. En el menú de Vista, podemos seleccionar... ¿Qué barra de herramientas queremos tener a la vista si queremos la barra de la, opciones de, de herramientas? vale También opciones para realizar zoom en la vista o eh, un, zoom, un zoom fraccional. ¿Esto qué significa? Esto significa que vamos a ver la imagen a un octavo, a un cuarto o a un medio de su tamaño original, ¿vale? cuyos atajos de teclado los estáis viendo aquí en pantalla, del teclado numérico, las teclas 8, 4 y 2, lo podemos ver a su tamaño original, eh, con la tecla del teclado numérico 1, o bien las anteriores acompañadas de la tecla control, lo que van a hacer es eh, mostrarnos la imagen al doble, al cuádruple o al octuple de su tamaño, ¿de acuerdo? También tenemos para enmarcar todo, etcétera. Bueno, hay opciones que ya hemos visto. ¿Vale? En el menú de imagen, lo que nos va a permitir es crear una imagen nueva. Esto no es añadir una imagen al, al visor, sino crear una imagen. ¿Vale? Nos va a permitir crear una imagen nueva. Nos va a permitir abrir una imagen. Ahí ya sí podemos seleccionar una imagen y cargarla en el editor. ¿Vale? O bien... Eh, lo que tengamos eh, el, el, lo que tenga el renderizador cacheado o en memoria ¿de acuerdo? ahora mismo no hay nada porque no hemos renderizado nada ahora vamos a ir a esto también aquí en la parte central tenemos opciones para trabajar con las imágenes el primer cuadro es un bloque de datos destinado a todas las imágenes que hayamos ido cargando en nuestro visor ahora mismo como veis Aquí en el visor de nodos, que es la que está puesto por defecto, no hay absolutamente nada, por eso hay un cerito aquí al lado, ¿vale? El resultado de renderizado o del procesado no, no tenemos nada porque no he hecho ningún procesado de la imagen, ¿vale? De ninguna imagen, pero eh, si hubiese hecho alguna, seleccionaría aquí, lo vamos a hacer ahora y lo veríamos. Luego puedo cargar aquí también una imagen nueva, ¿vale? O bien abrir una imagen, las mismas opciones que tenía aquí. Y adicionalmente a esto, hay una serie de opciones que no estamos viendo en pantalla, porque solo se muestran cuando, en, en función a cómo estemos realizando los trabajos con nuestro proyecto. Si yo, por ejemplo, añado una nueva capa de visualización aquí, ¿vale? y ahora realizase un renderizado de, de la escena que tengo por defecto, que es la escena original de Blender cuando entramos a ella pues eh, aparecerán aquí una serie de opciones. Voy a ejecutar con F12, ¿vale? No os lo estáis viendo en pantalla porque se ha abierto una ventana nueva con la imagen renderizada, ¿de acuerdo? Pero sí la puedo cargar aquí. Ahora vengo aquí al resultado del renderizado y aquí tenemos la imagen, ¿vale? Y fijaros, han aparecido dos casilleros nuevos. Uno es un casillero de contenedor. Lo que nos va a permitir aquí es, si queremos realizar nuevos renderizados sin perder este, seleccionar un contenedor diferente y lanzar un nuevo renderizado, ¿vale? Y así sucesivamente hasta 8, ¿vale? En el slot 1, o sea, inicialmente no nos aparece porque no hemos lanzado ningún renderizado y por defecto cuando renderizamos una imagen siempre se va al slot 1, al contenedor 1. ¿De acuerdo? Salvo que nosotros luego ya, a partir del segundo renderizado, ya le indiquemos lo contrario. ¿De acuerdo? El motivo de crear la capa de visualización adicional es para que vierais este otro desplegable que hay aquí. Porque cuando nosotros renderizamos la imagen, si yo solo tengo una capa de visualización, este desplegable no me va a aparecer. En este desplegable me va a permitir seleccionar la capa de visualización que yo quiero tener en el editor de imágenes para trabajar con ella. ¿De acuerdo? Y ya finalmente lo único que nos quedan son los canales de visualización. ¿vale? Podemos seleccionar eh, color y el canal alfa, simplemente el color sin tener en consideración el canal alfa, omitir los canales de color y quedarnos solo con el canal alfa, y finalmente seleccionar un único canal de color, el rojo, el verde o el azul. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a lo que tenemos en el encabezado. Y ya solo nos queda la vista principal, que es lo que tenemos aquí, con lo que estamos trabajando. Y en la vista principal tenemos los manipuladores, para poder realizar un zoom, que ya expliqué en la vista 3D, o bien para realizar un paneado o un desplazamiento de la imagen. ¿vale? Estas mismas opciones las puedo seguir realizando con la rueda del ratón, como hacíamos en la vista 3D, vale para acercarme o alejarme, o bien pulsando el botón medio del ratón, ...y dejándolo presionado, puedo desplazar la imagen allá donde lo necesite. ¿De acuerdo? Bien. Vamos un momento con las herramientas. Esta herramienta lo que hace es tomar una muestra de un determinado píxel... ...y nos va a mostrar la información en la parte inferior de la ventana. Si yo la selecciono y presiono con el botón derecho... ...veis que en la parte inferior de la ventana nos está dando las coordenadas del píxel y el color que hay en ese determinado punto o en ese determinado píxel, aparte de alguna información adicional más. ¿Vale? Y si yo arrastro con el botón presionado, veis que eh, la información varía en función del píxel que queda justo debajo del ratón. En el momento que yo suelto el, el dedo del ratón, desaparece la información. ¿vale? Eh, las anotaciones ya las conocéis, no voy a entrar en ellas. ¿vale? Si cambia el modo de pintura, se despliegan herramientas para poder pintar. Como estoy en la opción de renderizado, no voy a poder pintar en este momento, ¿vale? Pero tendríamos para dibujar, para realizar eh, un, una atenuación de los trazos, ¿vale? Eh, esto que sería el efecto como si pasáramos el dedo por la pantalla, por el dibujo, ¿vale? Esto permite clonar una parte de la imagen, esto nos permite rellenar y esta es una máscara, ¿de acuerdo? Y si fuéramos al modo de máscara no habría herramientas ¿de acuerdo? bien vuelvo aquí vamos a ver un poquito eh, esta parte si yo creo una nueva imagen ¿vale? recordar que es una imagen completamente nueva no, no es una imagen cargada de un archivo entonces nos va a permitir darle un nombre la resolución que tiene y el color que va a tener esta imagen Puedo decir, por ejemplo, que sea, no sé, así, ¿de acuerdo? Si yo aceptase, ¿vale? Ahora vamos a ver esto. Si yo aceptase, me va a poner en pantalla una imagen verde, con el color que he seleccionado, ¿de acuerdo? Con el nombre que yo le he dado. Y aquí ya, posiblemente ya sí, me vaya a dejar pintar. ¿Vale? Efecto. Que lo que hace es suavizar un poco la imagen, los trazos. Esto, que es como si pasáramos el dedo y lo unguarrináramos todo un poquito. Esto, que nos va a permitir clonar. Esto, que nos va a permitir rellenar. Y esto, que va a permitir establecer una máscara. ¿Vale? Así, ya está. ¿Vale? Bien, vuelvo a la vista. Si selecciono otra vez en imagen y le doy a nueva imagen, le voy a dar un nombre diferente. Y ahora en lugar de eh, centrarme en esta parte, me voy a centrar en esta otra. Un tipo generado que es, esto lo que nos va a permitir es montar una cuadrícula para realizar test. ¿Vale? Esta cuadrícula, eh, y la que os voy a mostrar a continuación, lo que nos va a permitir visualizar es cómo se deforma la imagen a la hora de eh, ser llevada a nuestro objeto. de acuerdo eh, Esta está compuesta de unas cuadrículas en gris claro y gris oscuro con tonos brillantes en los signos más. Y si selecciono la otra opción que teníamos, color grid, ¿vale? me establece esta parrilla de colores donde tenemos cuadrículas con letras y números también. Y esto lo que nos va a permitir es ver cómo se va deformando toda la, la textura, porque a lo mejor necesitamos realizar alguna corrección o algo a la hora de, de llevarla a nuestro objeto. ¿De acuerdo? Bien. Además, voy a volver al panel lateral, porque ahora ya sí, ya tenemos más cosas. ¿Vale? Aquí en imagen yo puedo eh, indicar eh, diferentes eh, tipos de, de fuentes de imagen. Yo voy a cargar para que veáis una imagen que no la hemos visto. Esto lo que hace, no lo estáis viendo en pantalla, pero es abrir el explorador de archivos de Blender y aquí voy a seleccionar una imagen. Es importante dentro del editor de imágenes poder configurar qué imágenes eh, y cómo vamos a trabajar con ellas para ello en el panel lateral que tengo aquí desplegado podemos seleccionar el tipo eh, de tratamiento que vamos a realizar ¿Qué es el origen de nuestra imagen es una imagen simple es una secuencia de imágenes es un vídeo todo eso lo vamos a definir aquí eh, he preparado esto eh, para que lo veáis y poderlo, poderlo explicar. Si es una imagen sencilla, es lo que hemos visto hasta hace un momento, donde veíamos que cargaba esta imagen y quedaba como una imagen fija, ¿de acuerdo? Pero en una secuencia de imágenes, ¿vale? lo que podemos es eh, decirle que en una determinada carpeta vamos a tener una serie de eh, imágenes procesadas, ¿vale? que juntas van a componer una animación, eh, es una de las opciones que tenemos a la hora de renderizar dentro de Blender ¿de acuerdo? cuando lleguemos a esa parte lo vamos a ver con más detalle eh, y aquí lo que le voy a especificar es cuántas imágenes tengo en esa carpeta cuál es la imagen de inicio y cuál es la imagen de fin y aquí en este apartado de aquí no solo le indico la carpeta sino que le indico cuál es la primera de toda esa secuencia de imágenes de tal modo de que 121 fotogramas empezando en el primero y haciendo saltos de un fotograma en un fotograma me va a generar pues esto que habéis visto cuando ha empezado el vídeo vale que es la secuencia de animación que tengo eh, de entrada a los vídeos vale de acuerdo si yo seleccionara que esto es una película pues los para, la parametrización es similar de acuerdo y luego ya eh, si selecciono que es una imagen generada, tomará mi imagen generada, o bien esto que es eh, una textura de imágenes compuesta, ¿vale? Que es UDI. ¿Esto en qué consiste? Bien, cuando trabajamos con UVs tenemos un problema inicialmente si lo que queremos es llevar varias texturas a un único objeto. Eh, con, con esta opción... Nos va a permitir en cada uno de los casilleros que tenemos aquí cargar una textura o un determinado color o lo que sea, ¿vale? Y eh, determinadas partes de, nuestra, de nuestro objeto, de la malla de nuestro objeto, las podemos ir ubicando en cada una de estas secciones. De tal manera de que nos va a permitir llevar varias texturas a un determinado objeto, ¿vale? A la malla de un determinado objeto, ¿de acuerdo? A grosso modo, ya vamos a entrar en detalle en ello más adelante cuando empecemos a ver todo lo que tiene que ver con UVs, ¿vale? Pero por lo menos para que os vaya sonando un poco eh, en qué consiste todo esto, ¿vale? Si vuelvo a mi imagen, esta por ejemplo, ¿vale? Aquí aparece eh, esta opción de aquí, que lo que nos va a mostrar es una serie de gráficas sobre lo que tenemos en, en la pantalla. ¿Vale? Un historiograma donde vamos a poder ver la luminancia, el compuesto de RGB, solo el canal rojo, el verde o el azul, ¿vale? El canal alfa o una gráfica de, de estos canales, ¿vale? Y tenemos otra gráfica que me va a mostrar la forma de onda de los canales de colores, ¿vale? Un vectorscopio, ¿de acuerdo? También eh, que nos va a mostrar la opacidad de los puntos y esta línea de muestra vale también que donde vamos a poder ver los diferentes canales de acuerdo y las muestras y con esto hemos visto todo lo que tiene que ver con el panel del o con el editor de imágenes de acuerdo así que nada chicas chicos estaros bien sed buenos